Cuéntame sobre tu proyecto Punto Link. Es una empresa audiovisual que se llama Punto Link como punto de encuentro, como unión. Nos ocurrió para allá en 2005 como idea y como lugar específico en la ciudad donde hiciéramos trabajos audiovisuales desde videos hasta grandes programas de televisión. Y estamos en 2014, entonces ya llevamos nueve años eh, haciendo videos y locuras no es una idea original, porque todos en la universidad salimos con hacer empresa y hacer una oficina donde podemos hacer videos pero lo original sí está en la forma de que hacemos los videos, hacemos las, las historias y eso nos ha mantenido en el mercado, ahora vivimos de la empresa, vivimos, nos paga la empresa eh, tenemos vacaciones pagadas por la empresa eh, y creo que le podemos dar voz a unos temas y a unas, y a unas problemáticas del país en nuestros videos y en nuestros programas de televisión, hacemos empresa y hacemos comunicación social creo que es lo que hacemos nosotros. Uh -huh. Dime, eh, ¿cuáles son las actividades a las que actualmente se dedica PuntoLin, digamos, eh, comerciales y no comercial? Puntolín hace televisión pública, a veces también privada, para cuando los canales nos, nos llaman, Hacemos institucionales, hacemos documentales institucionales, pero documentales también propios. Eh, hacemos videos musicales y tenemos, como eso es como la parte profesional y oficial, tenemos una ala que es la ala de experimentación, donde hacemos proyectos para internet, específicamente internet, desde humor, de resistencia comunicacional, música, documentales transmedia, como esas dos cosas hacemos en se cuentan muy fáciles, pero son demasiadas cosas. Uh -huh. Y en, en general en Medellín, ¿cómo está el panorama, digamos, de las productoras independientes, así como la, la de ustedes? Pues en Medellín debe haber igual número de bandas de rock que empresas de televisión y audiovisual, pues, ¿cierto? Entonces cierto. La cantidad es asombrosa porque salen demasiados egresados, eh, pero creo que todos, o la mayoría, que ser famosos, directores de cine. Eso es como nuestra, la competencia es así pues como están en el amor del audiovisual ¿sí? muchos y creo que es un mercado saturado para mí creo que el mercado está saturado uh -huh. y en lo que respecta a hacer una labor más de como te diría activismo en, en la red por X motivos, eh, ¿incursionan también en eso? Nosotros antes que existiera Internet eh, teníamos productos eh, sociales, si uno los puede llamar de esa manera proyectos de resistencia, eh, de poblaciones a las cuales no se le apunta mucho la cámara pero cuando aparece Internet es la oportunidad de un canal de comunicación libre muchas veces gratis, muchas veces sin restricciones de tiempo ni filtros de, de temas Internet para nosotros fue como, o es el lugar aún Donde hacemos nuestras experimentaciones Inclusive hemos experimentado desde el streaming Y luego hacemos pruebas de televisión reales parecidas al streaming eh, Entonces ahora lo que hacemos en, en, en Internet Es tener una página web muy robusta eh, Donde centralizamos todos nuestros experimentos Que son musicales, son documentales Un acompañamiento a marchas, a comunidades que nadie quiere escuchar y las montamos ahí como en formatos, como formatos de protesta, formatos musicales, formatos de entretenimiento. Las colgamos en internet y bueno, los resultados son variados, pero, pero estamos haciendo cosas. ¿sí? Internet es la posibilidad de experimentar y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer. no dejar nada en la cabeza sino publicarlo.